Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, 22 de febrero ya, madre mía, cómo pasa el tiempo y hace dos días que estamos haciendo la primera comunión <ríe> Bueno, decía Charles Chaplin que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos Hombre para algunos terminará con aplausos, pero yo os digo yo que para la mayoría esa obra de la vida pues simplemente acalla y punto. Alguno dejará alguna huella más interesante que otra, pero al final yo creo que todos dejamos una buena huella porque creo que todos queremos crear cosas buenas. En fin, bueno, el 22 de febrero de 1819 mediante el tratado de Adams-Onis, España le vende a Estados Unidos el estado de Florida por 5 millones de dólares estadounidenses de la época ahora, la leche va a ser cuando nos lo paguen, porque como todavía no lo han pagado imaginaros los intereses etcétera, etcétera. ¿dónde está la pasta? ¿dónde está la pasta? porque nunca se llegó a pagar ¿vale? es una curiosidad el 22 de febrero de 1900 Estados Unidos toma el archipiélago de Hawái y el 22 de febrero de 1904, Argentina continente artántico Antártico. Establece la base Orcadas, primera base permanente del, del continente. Se dice que bueno que en 1904 el Reino Unido fue quien le vendió a Argentina esa estación meteorológica eh, que había fundado Spares, un Bruce, Bruce William Spray, un, un, un escocés. Eh, está a 1500 kilómetros al, al sureste de Ushuaia. Y sin embargo, en 1908 el Reino Unido lo reclama a la fuerza, la posesión de las islas y de la estación. O sea, eh, pero bueno, parece ser que a día de hoy Argentina sigue manteniendo eh, la base con su personal argentino. Y me gustaría que esto me lo confirmarais a alguno de los argentinos, porque son cosas curiosas que, que a mí me, me molan. El 22 de febrero de 1932, para que luego veamos lo que es la democracia, no Adolf, Adolf Hilder se presenta como candidato a la presidencia de la República Alemana por el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Ya sabemos cómo acabó esto. El 22 de febrero de 1948 en Checoslovaquia sucede en la Revolución Comunista. Yo quiero ser comunista, mamá. Luego se dieron cuenta de que era peor. Pero claro, la hambruna que estaba pasando, un mal momento, una cosa rara, mejor estar bajo eh, esa supuesta protección que daba la Unión Soviética y bueno. Pues así les fue después. El 22 de febrero de 1967, ojo, 22 de febrero de 1967, es decir, en todo el medio de la dictadura de General Franco, En las escuelas navarras se autoriza la enseñanza del euskera. Ahí lo dejo. El 22 de febrero de 1974 en Ecuador se funda el canal de televisión Teleamazonas, primer canal de televisión del país a iniciar las imágenes en color. Y una muy buena, en 22 de febrero del 83, José Mario Ruiz Mateos declara en una rueda de prensa que Rumasa no necesita dinero del Estado para subsistir. Pero el Estado corrió, el Estado socialista, corrió mucho para robarle sus empresas, para robarle absolutamente todo lo que tenía, porque ellos sí necesitaban pasta y necesitaban quitarse de en medio a la gente que les podía fastidiar un poquito. Y bueno, pues luego el resto ya es historia. el 22 de febrero de 1995, en España, el Senado aprueba los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, con lo que queda cerrado el mapa autonómico español. Ceuta y Melilla, que, que, que aunque algunos... Eh, iba a decir una cosa que no debo. Aunque algunos piensen que hay que devolvérselo a Marruecos, jamás, nunca han sido de Marruecos. A ver si nos enteramos. Si no, vuelta al cole. Bien, 22 de febrero del 2000. Día triste. Día triste para los socialistas, además. Para todos, evidentemente. Pero claro, cuando uno empieza a darle vueltas a la memoria histórica se le olvidan las cosas de más cerca. Entonces, el 22 de febrero del 2000, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco, Fernando Huesa, y su escolta mueren en un atentado de la banda terrorista ETA. 22 de febrero del 2000. Pero sin ir más lejos, el 22 de febrero del 2001, en Donosti, San Sebastián, España, Ángel Santos y Josué Leonet, empleados de la empresa Electra, fallecen en un atentado con coche bomba de ETA. Pero un poquito más cerca, el 22 de febrero del 2006, en Bilbao, la banda terrorista ETA hace estallar una bomba en una empresa sin causar víctima, pero sí da daños materiales. Ahí ya era de las... parece que los parece que los últimos coletazos. Pero qué rápido se olvida, ¿eh? es increíble. Y todo por conservar un sofá. En fin, no voy a dar más críticas porque bueno, habrá más de uno que diga ¿Pues ¿eso qué es? Pero los que nos han tocado al, algún que otro incidente, bueno, qué incidente, atentado de hijos de puta, pues bueno, es lo que hay. Eh, bien, claro, cuando las cosas no te, no te tocan directamente, se a pasa a otros. Cuando no es así, la cosa cambia. En fin, vamos a ir a Bitcoin, que es lo importante, es lo interesante, es para lo que estamos, entre otras cosas. Eh, eh, por cierto, ah, luego lo repetiré, porque hay gente que pasa directamente al análisis y esto está bien, me parece bien. Que para eso están eh, las herramientas. Eh, mañana tendréis un nuevo vídeo en el otro canal. Os dejo por aquí encima el enlace del canal. Para complementar esas guías bancarias con otros dos bancos, uno español y otro extranjero, ¿vale? Porque son interesantes, creo. Así que, venga, comenzamos. Campanita, suscríbete y dale a la campanita hombre que no cuesta nada y es requete gratis. Y eh, vuelvo a repetir: vale, mañana en el otro canal tendréis eh, que os dejo por aquí el link del canal para que veáis el vídeo. Ya que está eh, dinerito, um, un circuito, un circuito práctico que utilizar de entrada, que bancos utilizar de salida. Uh, y, bueno, pues un poco cómo como hacer las compras, tanto banco fuera como dentro de España, ¿vale? Eh, lo que yo utilizo y lo que a mí me ha sido más útil, luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana, y como quiera, evidentemente. Bien, eh, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Bitcoin. Bueno, pues ha ido poquito a poquito bajando. A, ayer recordar que dijimos que, bueno, que estábamos en esta zona, tiramos la línea, ha hecho el pullback. Sí, según ha hecho el pullback arriba, no ha podido, se nos ha venido abajo. Se nos ha venido abajo, ¿y qué ha perdido en esta línea? Pues muy interesante, un punto de pivote que es bastante bueno, bueno. Ahora está intentando recuperarlo, hacer pullback arriba, bueno, pues puede ser que lo recuperé y vuelva a tirar al alza, ¿eh? puede ser. Eso es una opción, vemos que en cuatro horas estamos un poquito por debajo del 50% de RSI, algo que es bastante normal cada vez que, que caemos después de tocar arriba. Si lo vemos, por ejemplo, aquí, recordad, caímos, lo perdimos un poquito y luego, pum, pum otra vez arriba. Que al final nos fuimos abajo, sí, pero... <risa> vale entonces bueno eh, Puede ser una opción de, de rebote o, o de un bote, dos botes, tiri, tiri, tiri, el que no bote. Eh, esto en cuatro horas. Vamos a ver que estamos haciendo una formación, vale si lo vemos, vemos aquí vemos la cuña, si lo ponemos en diario... La vamos a ver casi con más claridad y vamos a coger el triángulo y lo vamos a tirar aquí, aquí, aquí aquí mismo, ¿vale? Estamos haciendo una cuña ascendente, en principio vamos a ver si cumple con ella, ¿vale? Por eso es importante esta línea de tendencia, con implicaciones bajistas. Entonces, claro, eh, entonces, ¿y en esta cuña cómo, cómo nos lo tomaríamos? ¿Cómo tomaríamos el vértice? Es decir, eh, me lo tomo y yo la coloco tal que así, y podríamos caer todo esto desde aquí arriba, es decir, irnos a, a la zona de 18.600, por ejemplo, vale, es decir, eh, yo cojo, para que veáis lo que quiero decir, digo, si yo cojo este lado, lo traslado a la, una zona de ruptura, nuevamente la parte un poquito más arriba todavía, ¿no? Pero bueno, pues más o menos si rompiésemos aquí, ras, no, tendríamos, no sé, yo creo que si la rompe, la va a romper, en la zona de 23.250, ¿Vale? Entonces, ayer ya hablábamos, zona de caída 1, era la zona de 22.396, aquí la teníamos con esta línea de tendencia, zona de caída número 2, la línea de tendencia bajista descendente, ¿vale? Esta, con un toque, dos toques, hemos hecho la ruptura y el pullback, pues sería caer a esa línea de tendencia, ¿Con alguna confluencia? ¿Dónde tenemos confluencia? Pues la tenemos bastante clara, en 20.500 aproximadamente, ¿vale? Para mí, es una zona que ha sido soporte, que ha sido resistencia, bueno, pues creo que es una zona importante, ¿vale? ¿Puede ser un poquito más arriba, en los 21.100 y pico? Vale, sí, en toda esta zona de seguridad que pintamos en su momento, podría ser. Ahora, gente dice, ¿y si nos vamos más para abajo? ¿Podemos irnos más para abajo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero ahora mismo, tener en cuenta que la zona histórica o histérica, o como la queráis llamar, de soporte, la realidad está aquí, en 20.000. Esa es la realidad. Siguiente zona donde podemos estar, pues más o menos en este punto de pivote aquí en los 12.500, más o menos. Toque, toque, toque. Ya. Como ha dicho algún idiota, irnos más abajo es, es que es muy ventajista y vender demasiadas reproducciones, es excesivo. Eh, luego resultará que llegará la gallina, le tocará y, y a lo mejor hasta se cumple. Pero vamos, que no tiene ningún sentido ahora decir eso, ¿vale? Ninguno. Todavía para que eso pasase tendrían que pasar muchas más cosas por encima, bastante más importantes que, que decir esa tontería ahora mismo. Bien, dicho esto. Vamos a ver qué tal va esta cuña, vamos a ver los soportes horizontales, de momento la cosa está bien. ¿Qué no tenemos que perder en este momento? Para, bueno, para no perder la zona de la cuña, pues por un lado este, estos cierres que tenemos aquí, 23.500. ¿vale? Si cerramos el día por debajo de estos dos que tenemos aquí en 23.750, justo donde estamos ahora mismo, ¿veis? Vale, estos de aquí. ...está apoyándose ahí, si lo pierde... ...bueno, pues posiblemente ya sí que nos vengamos... ...a estos otros mínimos, 23.500... ...y con ello... Mmm, ...ya la, la siguiente línea de mínimos... ...esta línea verde que tenemos en 22.400... ...no tiene por qué llegar a ella... ...simplemente venir, a hacer el toque aquí... ...empezar a rebotar, aquí un poquito de pelea... ...con la subida y volver a seguir subiendo, ¿vale? Ya veremos a ver qué es lo que cumple... ...paciencia, porque ahora tenemos un momento para tener... ...de verdad que es, es de esos momentos de paciencia... ...por qué... Porque volvemos a estar en una hora cuasi abajo. No llegamos, no estamos todavía abajo del todo, ¿vale? RSI en cuatro horas aún estamos en tierra de nadie. En diario estamos en construcción, ¿vale? Pero necesitamos romper esta línea de tendencia que ya hablamos hace unos días, que es la que nos va a marcar el camino. Entonces tenemos que pensar en eso en semanales, donde sí estamos bastante bien, que de momento hemos hecho la primera ruptura, ¿vale?, después de tiempo pero, fijaros que cuando hicimos esta principal, esta que tenemos aquí eh, verde, hicimos el pullback o oh, estuvimos horizontales y hemos hecho una onda y dos ondas ¿y qué ha pasado? importante, ¿vale? Bueno, pero vamos a hacer el doble clic 50 fue resistencia nos vinimos abajo pasamos 50 y esta semana lo que estamos haciendo es hacer un apoyo más o menos en la zona de 50 yo creo que eso es lo que va a hacer si mantiene el apoyo y tenemos luego otra semana positiva, cuidado porque es cuando nos vamos a ir a la zona de 28. ¿Vale? Romperemos, romperemos la de 25, por lo menos, y irnos a la zona de 28. Bueno, ya le hemos momento. Romper la zona de 25 es lo que hace falta con, con eso, ¿vale? En, en, en, el, en el caso de la lectura semanal. Así que bueno, creo que es momento de, de tener paciencia. Yo estoy prácticamente fuera en. Todo, hablo de trades de corto plazo, porque no me estoy fiando ni un pelo, sí que me he hecho algún corto, evidentemente, es lo que hay, eh, a pesar de que dije, no voy a hacer ya más cortos, pero es que se ha puesto a huevo, las cosas como son, cuando tú llegas a una zona, tienes tantos toques, no puedo pasar la zona de 25, ya con 1, 2, 3, 4, 5 toques, pues es que vamos a ir a blanco y en botella, ahora, ¿hasta dónde? Pues ya tenemos ahí los puntos marcados y a tener paciencia a que llegue a esos puntos, ¿vale? Tener paciencia. Si queréis hacer cortos, bueno, es cosa, cosa de cada uno. Yo ahora ya simplemente ya está hecho punto, lo hecho, hecho, está. Ahora es esperar al momento más adecuado de compra, que yo de momento no lo estoy viendo, no lo veo por ningún lado, eh, hasta que no se mueva un poquito más y no veamos más chicha. Eh, el BLX ayer cerró en una vela roja con más volumen vamos a ver si no empieza y no, voy a estar más interesante todavía, Ethereum por su parte ya vimos la falsa ruptura no, no concluyó por fuera la línea de tendencia pues para abajo y aquí tenemos una muy buena guía, de verdad que es muy interesante que tengáis un buen análisis de Ethereum porque os puede decir muchas cosas sobre el resto del mercado, aunque eh, parezca que no pero sí, Ethereum tiene un porcentaje muy alto de dominancia en el mercado, está en un 19% es una barbaridad entonces nos dice mucho de cómo se mueve Ya sé que hay gente que dice, ah, yo tal, yo cual, no, no. Pues es que Ethereum, ¿vale? Lo tiene. Y ahí tenéis la dominancia, Ethereum Dominance. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora está bajando, está en un 20 y pico, pues ahora está en un 19, ha bajado un punto. Fijaros, esto me parece que ha bajado mucho, pero es un puntito. A ver, un punto en el mercado es un mundo, ¿vale? Pero para Ethereum, pues bueno, es tiene 19, chicos. O sea, hay que estar muy atentos a lo que hace Ethereum, ¿vale? Que, que se le toma y como, si sí, bueno, nada no, lo que diga Bitcoin, cuidado. Cuidado. Bien, el total market por su parte cayendo por segundo día consecutivo mmm, en la zona de soporte, exactamente igual que está el precio de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin cayendo, ¿vale? Cae el mercado, cae la dominancia de Bitcoin, a las altcoins también, contra el dólar, caen. Vamos a ver qué pasa y qué hacen contra el Bitcoin. El... Dólar index subiendo, ¿vale? Estaba, era, era un movimiento bastante telegrafiado. 104 puntos. Objetivo lo tenemos aquí en este punto de pivote 105, 105, con 105.100 y algo. Eh, bueno, vamos a ver. Una vez que llegue aquí, ¿qué tal se comporta? ¿Qué nos dicen las medias? Y si vuelve a ir otra vez a apoyarse en la zona de esta línea roja que tenemos marcada en 103. Por su parte, las altcoins, bueno, pues eh, bastante sufrimiento en el mercado. Tenemos unas cuantas que están dando buenos resultados. Pues bueno, Tezos, 8 y pico por ciento. Budget, que bueno, no es que sea de las importantes, así más importantes la Lina. Fijaros, los presets que siguen positivos, otro 5 por 6,3 centavos de dólar. Muy bien. Cadena, muy bien, 4 y pico. Básica, un token, un 3 Nexo, y bueno, y a partir de aquí es que Asis, 2 por ciento, ya poca chicha. Y luego el resto está todo rojo, rojo, muy rojo, más rojo todavía. Y bueno, vamos a darle la vuelta para poder verlo un poquito mejor. Porque tenemos eh, los, bueno, los library gates, es algo normal. CFX, high Iris, Cocos, eh, Matrix, 10%, Ren, un 10%. Y NKN, también 9 y pico. IOTX, una pena, 9.36, los cortos de Bitcoin cayendo un poquitito, otra vez a la zona de soporte fijaros ¿eh? está cayendo Bitcoin y están cayendo los cortos mm, ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues que se está regulando usted. está en una zona de regulación ha caído resistencia, vuelto a caer a la zona seguramente volverá a trazar alza, ya veremos oye, ojalá lo pierdáis y nos venga al siguiente punto de pivote a los mínimos ahí históricos, estaría muy bien eh, Quick y Tirrus. Ahí y bueno, tenemos un montón por encima, por el 9%, 8% 1inch también o Trias, Compound, eh, ya en 7,5-8% Kusama, GTC, Tita. Mm. Entonces, bueno, eh, recortando, recortando, porque ayer hicieron muchas una, una vela eh, que abrazaba la del día anterior. ¿Vale? Pues, ¿qué nos podíamos esperar? Pues otra vela roja. En este caso no hizo abrazo, pero bueno, en la mayoría sí que lo hicieron. Y bueno, fue bastante, bastante clavecelo. Bueno, también tres cuartas de lo mismo, un movimiento muy similar. Vamos a ver si esa línea verde le hace de frenazo o oh, sigue. Um, KLV tres cuartas de lo mismo, sigue con su caída. Y bueno, así que podemos ver Solana, que estoy moviendo hace poco también. Pues igual, va a hacer pullback de momento a esa zona de posible soporte. Eh, importante en solana es la ruptura del canal esperemos que todo este movimiento no sea una falsa ruptura y vuelva a coger el canal igual que hizo aquí pero bueno en principio está horizontalizando bastante ya ha hecho como ey, que te vuelva a coger y le ha aguantado y si el mercado no se va al carajo yo pienso que aguantará todavía por toda esta zona tiene que hacer más bandera tiene que hacer coger mm, volumen si veis si veis como en todo este movimiento el volumen de Solana ha despertado, estaba bastante aburrido. Bueno, pues aquí en esta caída es pues normal que subís un poquito, pero veis como estaba súper aburrido el volumen. Y de momento en toda esta zona, pues hemos tenido una muy buena zona de volumen. No hay una gran eh, distribución, hay un poquito de distribución en la zona horizontal, por eso cayó. ¿vale? Y ahora ha vuelto a, a recoger otro poco de volumen al alza. Así que eh, está bien, está bien. Eh, tenemos ahí NJ, Maker y bueno, poca cosa más. Tampoco mmm, nos vamos a, a machacar aquí con lo que está tan negativo. En la parte positiva contra el Bitcoin, con buenas cosas, pues tenemos aquí a AMP, nkr one Lina, Cadena, pues muchas veces si, oye, tengo un trade contra, contra el dólar, estoy perdiéndolo, está fastidiado, eh, pero sin embargo contra el Bitcoin me gana un 7-80%, como en este caso Cadena, pues oye, chico lo mismo a lo mejor tienes que eh, la venta de esos cadenas hacerlo contra Bitcoin, ¿vale? Digo, ¿eh? se me ocurre, son cosas son locuras que yo hago eh, y os lo digo para que cada uno haga lo que quiera. Sí, 5%, pues oye, alguna ventaja sacas al final. Eh, entre eso, de que mmm, ganas más con cadena contra, contra Bitcoin que contra el dólar y luego, eh, encima, Bitcoin está cayendo, pues cuando Bitcoin suba es un doble premio. vale Eso ya al gusto de cada uno. Es una cuestión que tiene que, que mirar cada uno. Cílica 280, Litecoin 260 contra Bitcoin, muy bien. 211 contra Bitcoin, Link 160 contra Bitcoin, así que bueno, ahí está Webis también con un 14, eh, a mí me gusta bastante, bastante, por ejemplo Sis, eh, tengo ahí, es de lo poco que puedo decir que, que ya me queda en en altcoins, pero sí, sí sí, eh, a ver si rompe la zona de resistencia, si rompe esta zona de resistencia va a ser apoteósico. Eh, yo os digo así cosas que a mí me gustan, bueno, me gusta Ripple, evidentemente, porque hay que tenerlo, eh, igual que Litecoin, son cosas que hay que tener en la cartera, sí o sí. Son, son como tener pequeños ethereum, por así decirlo, ¿no? Son considerar para mí, tiene una alta consideración. Luego están ya otras que son más pequeñas. Para mí, el Solana, pues es más pequeña que estas, ¿vale? Cadena me parece muy buena. Eh, y bueno, hay que tener one, por ejemplo, one, igual, Onechain hay que tenerlo porque es una cadena importante. Eh, la trazabilidad, eh, la, el adelanto que llevan, es tremendo o sea, bueno pues son, son pequeñas ideas que os doy y luego ya la iremos viendo en, en la cada proyecto en el otro canal así que no me enrollo más, terminamos con Bitcoin, vamos a una hora como está esta hora, bueno haciendo un martillo invertido, le quedan 12 minutos a ver qué tal termina, a ver cómo amanecemos mañana y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao